Cuando yo era niño la calle en que vivo era una calle importante donde vivía gente de posibles. En mi calle vivía también la patrona, la Virgen de la Caridad, que tiene su templo a unos 50 metros del portón de mi casa. Yo me vine a vivir aquí en 1991 y ya por entonces la calle y los barrios adyacentes empezaban a sentir los efectos de la droga y de la mala gestión de los sucesivos alcaldes pero lo que pasó luego con él no tiene justificación. Alguien, en algún lugar, decidió que había que derribar el barrio que ocupaba la superficie del monte Sacro, en beneficio de Dios sabe qué progreso, y el ayuntamiento comenzó a derribar las casas que amenazaban ruina. Cada derribo en un barrio donde las casas apoyaban unas en otras provocaba la amenaza de ruina de la casa contigua, y así, implacablemente, el ayuntamiento fue demoliendo y dejando sin casa a todos los vecinos del barrio. Guardo dolorosos recuerdos de esos años grabados en la retina. La imagen de un anciano de la calle Macarena, llorando sentado en un colchón tirado en el suelo entre unos pocos muebles mientras esperaba la llegada de servicios sociales, aún me duele. Y fue todo para nada. Hoy el monte sacro es un solar abandonado, un chancro que supura en medio de una ciudad que parece gozar autodestruyéndose. Hoy la serreta es una calle ocupada mayoritariamente por comercios musulmanes y quienes vivimos en ella podemos disfrutar de un abigarrado paisaje urbano, visual y sonoro. Por la mañana se oye sonar la campana del parque de artillería mientras el muecín llama a los fieles a la oración. Y aunque la patrona, la Virgen de la Caridad, sigue viviendo en mi calle, su campana ya no se oye porque el reloj no funciona. Yo vivo a gusto en esta calle y solo me alejo de ella el viernes de Dolores, pues es entonces y solo entonces cuando los políticos de mi ciudad se dejan ver por mi barrio. Y a mí, que no les vio el pelo el resto del año por aquí, es justo cuando me apetece irme a otro lado.